de probablemente lo que fue el libro más anticipado para mí este año Frankenstein de Mary Shelley mis ganas de leer este libro comenzaron apenas el año pasado ¿Por qué? porque es un libro clásico había escuchado muchísimas cosas buenas sobre este libro pero siempre con la advertencia de que podría estar aburrido en algunos puntos así que siendo un clásico y con la advertencia de aburrición a mí la verdad es que me daba muchísimo miedo leerlo hasta que vi un video de vikinga lectora en donde habla sobre algunos datos curiosos de este libro, un poquito de la historia de la autora e influencias que pudieron haberla ayudado para crear esta novela. Después me encontré con el video de María Antonieta, del canal Los Libros de María Antonieta, en donde nos explica por qué Frankenstein es su libro favorito. Un video muy muy bonito que a mí me gusta mucho. Así que esos dos videos en conjunto crearon como que este vaso lleno de motivos que me dijo... Tienes que leer este libro pero sin duda la última gota que hizo que se derramara el vaso fue un video de Joaquín del canal, esto no es un spoiler, de hecho en su video ni siquiera habla del libro, ni siquiera habla de la autora, simplemente la menciona y es que Joaquín está haciendo una serie de videos sobre la historia de la fantasía en la literatura y en uno de los capítulos se lo dedica principalmente, más bien únicamente, al romanticismo. Y dentro de los autores románticos, él menciona a Mary Shelley con su novela de Frankenstein. Así que esa fue la gota que me hizo decir, tienes que leer este libro, no tienes de otra. Le empecé a buscar, me encontraba ediciones muy feas, estaban rotas, estaban mal impresas o eran versiones resumidas, hasta que por fin me encontré con esta. Lo empecé a leer y quedé fascinado desde sus primeras páginas Es un libro jodidamente hermoso Así que vamos a hablar ya de él La historia es muy curiosa, es prácticamente un, un inception, porque son historias dentro de historias. Empezamos con la historia del capitán. Este capitán está en una expedición en un barco por allá en el norte, no me acuerdo a dónde iba, pero donde mucho hielo y mucha agua helada. Así que este capitán empieza a escribir cartas a su hermana explicándole todo lo que está pasando y describiéndole el día a día y las emociones y sensaciones que está teniendo por embarcarse en esta gran aventura. En uno de esos días de expedición el capitán junto con su tripulación descubren que en el mar superlado hay un hombre por ahí como que en una lanchita o en una cosa flotando. Así que deciden rescatarlo, lo suben al barco y ya cuando el tipo este mejora su salud y está como que más atento y más vivo le empieza a narrar al capitán los motivos por los que está en ese lugar tan desolado del planeta y dentro de esta historia pues víctor frankenstein le dice que se llama víctor frankenstein y le empieza a decir cómo fue la historia de la creación del monstruo que él hizo y dentro de la historia de frankenstein está la historia del monstruo en donde el monstruo nos va a relatar cómo fueron sus primeros días meses su primer año de vida así que es una historia dentro de otra historia es algo muy padre de leer por cómo está estructurado y bueno es un libro lleno de muchas cosas te hace sentir muchas cosas, te hace pensar muchas cosas, te invita a reflexionar sobre la amistad, sobre la soledad sobre la naturaleza del ser humano y sobre la creación del mal sobre el origen del mal en todas las personas que existen quiero comenzar diciendo las cosas que no me gustaron que de hecho es simplemente es una cosa un capítulo es verdad las advertencias que yo había leído de este libro hay algunas partes que podrían ser muy muy aburridas en mi caso en esta edición que yo tengo es el capítulo 19 de la historia de Víctor Frankenstein y lo tengo muy muy bien escrito porque todo ese capítulo me pareció sumamente aburrido porque no avanza nada en la historia. El personaje sí avanza porque es el relato de víctor Frankenstein de cómo se va desde su casa hasta otra ciudad. Y eso es todo el capítulo, describiendo paisajes, árboles, montañas, todo eso. Así que para mí era como que muy aburrido estar leyendo todo eso y desesperante. ¿Por qué? Porque ese trayecto, era el que Víctor tenía que cruzar para comenzar con el nuevo proyecto que le había prometido a su monstruo. Así que yo ya quería que empezara con ese proyecto y no me importaba que estuviera viajando y las bonitas flores que veía. Creo que por eso me desesperé tanto, por la expectativa de que ya quería saber qué iba a pasar a continuación. De ahí en fuera, dejando de lado ese capítulo 19, todo... Todo, absolutamente todo me fascinó de este libro. Comenzando por sus tres personajes principales. El capitán, Víctor y el monstruo. Porque todos son personajes súper trágicos. Son personas que han sufrido, el capitán porque se siente solo, cree que no tiene ese amigo que lo pueda acompañar en su travesía y aparte también porque empieza a cuestionar la seguridad de ese viaje y ya no sabe si va a salir con vida o no de ahí después tenemos a víctor Frankenstein que después de un trágico suceso en su familia se va de su casa y por todo lo que empieza a pensar, todo lo que empieza a crear pues termina en la creación de este monstruo que le va a a llevar a una soledad super súper súper intensa y por último tenemos al monstruo que es probablemente el personaje más desdichado que yo he leído en toda mi vida Logra de verdad que sientas muchas cosas muy muy fuertes si lees el libro en el momento adecuado, creo que sí puede llegar a tocar fibras muy muy importantes de todas las personas por las cosas que relata y por la forma en cómo le habla a su creador Víctor Frankenstein, esos fueron los tres personajes que hicieron que la historia para mí fuera un deleite por todo ese aire trágico y nostálgico que tienen a lo largo de toda la novela. Hay otros dos personajes que a mí me parecieron muy importantes porque simbolizan algo muy importante para mí dentro de la historia. Y es el mejor amigo de Victor Frankenstein y la prima de Victor Frankenstein. Para mí el mejor amigo representaba la felicidad y la capacidad de asombro que todos tenemos. Es como que un goals de friendship que tenían el tipo este con Frankenstein por todo lo que vivieron, este tipo siempre estaba ahí para apoyar a Víctor para decirle palabras de aliento, para animarlo a que se levantara y que saliera a descubrir la hermosura que el mundo estaba por ofrecerle. Por la forma en como Víctor habla de su amigo se nota que lo quería muchísimo y que lo respetaba muchísimo por todo lo que significaba para él. Y por otro lado tenemos a la prima de Víctor Frankenstein que iba a terminar, que terminó siendo su esposa y para mí esta prima representaba la belleza de toda la novela todos los buenos pensamientos de Frankenstein prácticamente recaían en su mejor amigo, en su prima o en su familia Y su familia también, aunque no fue muy importante para mí Siento que representaba el amor que Victor Frankenstein tenía Por todas esas personas que estaban a su alrededor Pero los principales para mí fue la prima con la belleza Y el amigo con la felicidad Y digo que son importantes para mí Porque a cierto punto estos dos personajes dejan de estar en la historia Y literalmente cuando se van la felicidad desaparece Y la belleza también desaparece y regresamos a este Víctor y a este monstruo oscuro, deprimido, triste, porque está totalmente desdichado. Son, yo creo, que personajes que obviamente dan para muchísimo estudio, porque creo que cada uno representa algo muy, muy bonito de la esencia del ser humano. He leído en internet muchas interpretaciones, pero creo que la más conocida y la que también más me gusta a mí es sobre esta relación que le dan a Víctor Frankenstein como... Dios o el creador y al monstruo como nosotros. Entonces el hecho de yo verme retratado en el monstruo. Fue muy interesante y a la vez fue muy fácil, porque lo repito, el diálogo del monstruo tiene la habilidad de tocarte fibras muy muy importantes, entonces yo creo que todas las personas hemos pasado por malos momentos en nuestra vida, por lo tanto va a ser muy fácil identificarnos con él. Y todo ese diálogo de enojo y de coraje que tiene hacia víctor Frankenstein, que es su creador, también es muy muy bonito, que lo vuelvo a repetir invita a que reflexionemos sobre muchísimas, muchísimas cosas muy, muy interesantes yo creo, no estoy muy seguro pero que este es un libro que puede dar para analizarse durante todo un semestre desde su origen hasta su escritora porque es es, es, un, libro, es un libro que la verdad terminó fascinándome bastante, no tienen una idea de cómo me ha fascinado y me ha impactado este libro así que, bueno si ustedes ya lo leyeron me gustaría saber su opinión en la parte de abajo Y si no, denle una oportunidad cuando crean ustedes que estén listos para leer este libro No creo que sea un libro con el que se pueda empezar con los clásicos Porque considero que sí puede ser denso en muchos aspectos Pero si ustedes creen que están listos, si tienen muchísimas ganas de leer este libro Denle una oportunidad porque creo que no los va a decepcionar siempre y cuando lo lean en el momento adecuado Así que bueno, por ahora es todo, recuerden que pueden seguir a un lector nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y también en Tumblr. Abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con mi perfil de Vic y el blog del canal. Y como siempre les digo, espero que tengan una muy buena semana, que esperen Halloween con mucha ansiedad y que lean un muy, muy buen libro.